esto y esto y ahora con esto puedo hacer de esto y me hago un wire vale eh, a ver eh, demo demolition charge aquí vale tengo dos dos más barra bault tengo por aquí unas cuantas granadas que me van a servir para, para explotar. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo raideo yo esto? Voy a raidear... Vale, voy a raidear aquí. Que sé que aquí hay armas. Vale. Primer C4 Coño Oye porque qué ha salido tan bien el primer C4? No me lo esperaba La verdad Vale Me ha salido un poco tomar el aire Vale Bien Primer C4, bien. Buah, queda ahí el lanzallama. Bueno. Ahí. A ver. ¡Buah! ¡Madre, madre mía! En serio, tío, no tengo para.. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Vale. a ver, poco de aire vale bajamos barra vault a ver, vamos a guardar esto esto, esto esto me vendría bastante bien también esto vamos a tirarlo aquí un momento eh... vale mm. <ríe> te este lo vamos a tirar a ver mm, no ojalá pudiera recargar la de hecho, pero no puedo. Eh... Voy a tirar cosas que no sean muy útiles. Vale. Esto aquí. Vale. que hay por aquí un MRE bala estas esto es para cuatro cuatro de estos HMG Box ¿Qué que puedo coger para HMG Box aquí no puedo guardar nada si sí, puedo guardar cosas eh... A ver CMG Box Le voy a hacer tirar granadas ahí Vale Tengo el lanzallamas, ¿verdad? Sí, lo tengo. Las extras, el tío. Mm. si pues este no lo quiero. Esto tengo claro. Esto es, no, me tengo que llevar las extras. A ver. Ahí, esto por aquí va a tirar esa última granada, a ver si hay suerte. Pero, ¿qué va, no? Bueno, pues nada, así ha quedado.